UNER te muestra la feria habitual, una vez al año de, de la UNER, habíamos tenido algún problema el año anterior, pero retomamos la, la idea de una vez por año convocar a los cuartos, quintos años de los secundarios para ofrecer lo que la UNER tiene eh, en materia de carreras universitarias, carreras cortas, carreras tradicionales y carreras largas. La geografía de nuestra universidad hace que no comúnmente no podamos encontrarnos todos en, en un espacio. Así que además eh, con fraternidad entre los compañeros eh, docentes, estudiantes y becarios de todas las facultades de UNER. También están participando el INAUVEPRO, el Instituto Becario Provincial, con información propia del, del instituto y con algunas actividades de orientación vocacional dirigida a los alumnos de las escuelas secundarias. Así también están presente la editorial de, de, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la EDUNER, y bueno, cada uno de los están de las distintas facultades con información acerca de la propuesta. De, de grado eh, dirigida a los estudiantes secundarios. Me parece que lo más importante, primero que nada, es hacerle entender a estos chicos que por ahí están tratando, como alguna vez también lo hicimos nosotros, de encontrar qué es lo que nos gusta, qué es lo que buscamos en esto de querer estudiar, el acceso a la universidad pública, que la universidad y la educación es para todos. En principio soy de Santa Fe, así que estudiar en la universidad acá en Entre Ríos fue un cambio grande, digamos, yo ya hace tres años que estoy viviendo acá en Paraná, para poder llevar un poco más eh, adelante mis estudios, es una experiencia muy linda y que no es solamente esto de que bueno, tenés que sentarte y estudiar, sino que también es eh, sentarte y conocer, compartir ese mate, juntarte en la plaza a repasar un texto o a, eh, a repasar y estar en cualquier tipo de conversación, poder estar en el comedor y compartir con tus amigos, gente como yo que soy de Santa Fe, con gente que es del interior de Entre Ríos, que son realidades totalmente diferentes y que de repente estás compartiendo una experiencia tan nutrida como puede ser la vida universitaria. Nosotros somos dos becarios que estamos activamente apoyando, trabajando en conjunto de Secretaría de Extensión, otros proyectos, y que los profesores siempre nos están acompañando, y todo el personal no docente también, es una facultad inclusiva que está el servicio del estudiante. Lo que vienen a preguntar los chicos mucho son el sistema de becas que tiene la facultad y que nosotros siempre ofrecemos un gran sistema de becas variado. Lo bueno de la facultad es que somos pocos, entonces hay un trato bastante personal con los profesores, con los docentes, tanto con la parte administrativa, con la parte de docencia, con los laboratorios incluso. Entonces eso es lo bueno, podés eh, llegar más fácil a las personas y eso te abre muchas oportunidades. A medida que va pasando el tiempo te vas conociendo con todos y te vas haciendo como más, digamos las clases van haciendo más amenas con los profesores. El primer año es muy amortiguado, porque los profesores son eh, profesores de secundario también, entonces van sabiendo en, con qué nivel vienen los chicos del secundario, entonces van como amortiguando el, el, el pasar a la universidad. Y nada, entonces las clases se hacen como un poquito más divertidas, bueno, a medida que va pasando el, el tiempo y los temas, se van complejizando más. Como te vas conociendo con todos, es la típica, el, el, el pase de apuntes y, y nada, te, te conoces con la gente de, de la administración también de, de la facultad. Eh, nosotros que hacemos la Tecnicatura en Alimentación, tenemos Química, Física, bueno, las materias básicas y hemos logrado conseguir ayuda y acompañamiento de carreras de chicos que están estudiando reumatología, Nutrición, TGG. Siempre, la verdad de ser pocos, somos una universidad chiquita y la experiencia ha sido muy linda, la verdad que el acompañamiento de, tanto de los docentes como de la universidad eh, ha dado mucho gusto a permanecer y pertenecer a la universidad. La vida universitaria es como un ámbito que te contiene, porque tenés compañeros de todas las ciudades, uno, yo por ahí vengo de bastante lejos, también yo soy de Concordia, y encontrarme con compañeros que vienen también de distintos lugares de la provincia, de otras provincias, compartir, vivir una, una experiencia en donde uno tiene que que estudiar, que sostenerse, que mantenerse, pero a su vez pasar tiempo en la facultad es algo re lindo. Además de estudiar, es como que también generar vínculos con otros compañeros, poder encontrar un espacio que te represente dentro de la militancia. Es como que te da, te da esa sensación de pertenencia. Uno también dentro de la facultad encuentra ese ámbito. La facultad tiene muchos talleres, tiene, tiene varios seminarios, tiene un espacio que también de contención muy grande, se trabajan desde, por ejemplo, con varias becas, de, de, de, por ejemplo, lo del fotocopiador. Sí, comedor, fotocopiadora, son espacios de, de apoyo al estudiante, a veces en lo económico, que se generan desde la institución, pero muchas veces desde el trabajo de los demás compañeros, de los padres. Los últimos cinco años de, de carrera para mí fueron de los mejores de mi vida porque es otra etapa nueva en la vida y, y sí tu vida cambia los, los tiempos eh, tienes que empezar a organizarte no es secundario pero, pero para mí fue algo muy afín muy, muy bueno yo lo disfruté la carrera la disfruté tuvo sus momentos complicados y tuvo sus momentos eh, más re, relax pero, pero no no es una cosa que pierdas la vida estudiando. Coincido con él, no es una carrera imposible para nada. Si bien los primeros años son los más difíciles, porque te cuesta acostumbrarte, salir de la secundaria, que no tenés tanta constancia para estudiar y llegar y encontrar libros y libros y apuntes, pero nada, no es imposible. Es sentarse y estudiar y prestar atención, cosa que normalmente no se hace, pero es eso. Que se anime porque no, no es algo imposible, por así decirlo. Cualquiera que, que le guste más que nada puede hacerlo. Es lo lindo justamente que tienen, de que aprendes muchas cosas y descubrís muchas cosas. Eh, va, eso es lo que a mí más que nada me atrajo mucho de la mía, es la combinación de justamente algo tan nuevo como sería la informática con algo tan innovador que sería la biología también. obviamente con estudio y disciplina se puede. Yo le diría que no tengan miedo, porque la facultad es el lugar donde uno ingresa y no sabe con qué se va a encontrar pero hay que ir y afrontar la situación. Nos conocemos todos, ahora hay más gente con el tema de la Ingeniería Mecatrónica, muchos chicos ingresaron, pero en el fondo somos, somos pocos, o sea, nos conocemos todos. Inclusive la relación con los profesores siempre están dispuestas a hacer clases de consulta. Es todo un cambio en la, en la universidad, pero si uno se pone a estudiar y todo con tranquilidad, hay gente que le va mejor, hay gente que le va un poco más o menos, pero es cuestión de sentarse y ponerse a leer. y y lo bueno es que tenemos práctica, eso de lo de laboratorio, a veces uno ingresa en primer año y mucho que no sabe, no tiene conocimiento, pero el solo hecho de hacer un experimento en un laboratorio de química o en segundo año con microbiología, biología, es como que te vas metiendo en el tema, entonces es como que la remotas digamos. No es difícil, yo creo que cualquier ingeniería es sentarse y estudiar, es practicar eh, y si a uno le gusta va a ver que no es difícil. Yo creo que básicamente pasa por eso, aunque a uno le guste lo que está estudiando. Le diría que pruebe si es que le gusta, que, que pruebe, que no está mal, que, que siempre va a tener el apoyo de los otros chicos, del de centro de estudiantes, de otros profesores, que siempre están a disponibilidad para ayudarte y seguir incentivándote o demostrarte qué es lo que tiene la agronomía y que, bueno, que vayan y prueben. En oro Verdes prácticamente son todos estudiantes, así que es como una gran familia de estudiantes y es lo que también a los chicos les, les incentiva por ahí, los chicos que vienen de lejos, a no irse a sus casas y que vos tenés tu propia familia ahí y siempre vas a tener un compañero que te ayude en una tarea, en un problema, en cocinar algo, lo que sea. Hay que darse la oportunidad de estudiar, la Universidad Pública cuenta con sistema de becas, con el comedor, con un montón de, de posibilidades para que esa carrera pueda llevarse adelante, así que a cualquier chico que se me cruce y que me diga, che mira yo quiero estudiar pero no sé si puedo todavía, no sé qué tengo que hacer, no sé si estoy preparado, me parece que es eso, que es darse la oportunidad de por ahí eh, encontrar esa única cosa, ese único espacio donde voy a decir: Yo quiero hacer esto por el resto de mi vida profesional y, y del laboral. Y que el trabajo ya no sea solamente esto de tener que ir a cumplir un horario, sino poder cumplir con uno mismo haciendo eso que le gusta. Ahí.